Nosotros armamos un sistema de seguridad social basado en seguros privados individuales. No estamos resolviendo ese problema. Entonces resulta que el Estado está obligando a las personas a consumir salud, pero distinta salud. El que gana más, consume más. O más diverso, o con mejor hotelería. El que gana menos, consume menos. Eso es lo que pasa, en definitiva, en el mundo de la ISAPRE. Y no solo eso. Tampoco resuelve el problema de los riesgos. Porque el que tiene más riesgo de enfermar y de gastar en consecuencia en su atención, ese individuo tiene que pagar más. Nosotros como fundación pensamos de que no debiese funcionar el sistema, había que partir de esa base, eh, en la salud siendo entendida eh, con mercado, eh, o al menos en lo que tenga que ver con... Eh, los aspectos de la seguridad social no puede eh, funcionar el mercado en la seguridad social porque tienen estos efectos eh, perversos uno los puede aminorar, los puede tratar de maquillar pero están, van a estar allí eh, esta reforma, por ejemplo, no se hace cargo de la desigualdad de ingresos eh, se puede hacer cargo de, de lo que tiene que ver básicamente con, con los la discriminación por sexualidad eh, y ese tipo de cosas, pero no avanza en estos otros aspectos eh, y me parece que en las correcciones en un, en un, que, se, que implicaría el fondo de no, no sé si incorpora ingresos como, como un elemento de corrección eh, en la distribución de los recursos, pero en el fondo te, está este problema eh, que nosotros pensamos eh, que es grave. Nosotros, eh, como fundación, lo que hemos pensado eh, que se tiene que avanzar es hacer un sistema como el inglés, o sea, un, donde la reina eh, hasta el último de los obreros puede eh, eh, hacer, atenderse en un hospital público eh, como cualquier otra persona.